El movimiento Sidegeist te invita a participar del ZMF. Zeitgeist Media Festival un evento que se organiza a nivel mundial a través del arte y la multimedia formas de expresión con el poder de ayudar a cambiar el mundo buscar involucrar a la comunidad artística y su capacidad para cambiar valores en la tarea de generar conciencia en la población sobre nuestro actual sistema de vida que repercute en formas nocivas sobre nosotros y el planeta y la posibilidad de encontrar un nuevo paradigma en una sociedad basada en recursos el festival contará con la presencia de diversos artistas bandas de música una cuerda de tambores, exposiciones fotográficas gráficas, poesía, proyección de videos informativos sobre temáticas de importancia para el movimiento, entre otras actividades. También habrá diferentes mesas informativas, como por ejemplo sobre reciclaje, donde se enseñará a reutilizar diferentes materiales en forma práctica y otros temas de relevancia artística, científica y ecológica. La entrada será gratuita y se recibirán juguetes y alimentos no perecederos con el fin de ser distribuidos entre quienes más lo necesiten. Porque el arte nos conecta y la multimedia nos educa. Te esperamos el domingo 11 de septiembre a partir de la hora 18 en el Centro Cultural Martínez Moreno en la Plaza de los Olímpicos, en la intersección de las calles 9 de junio, Colombia, Verdi y Ámsterdam. Por más información visita sitegeist.org.unio